Pues la obra está formada con varios módulos en madera. Está inspirada básicamente en formas geométricas un poco inspiradas en Skyline y las ciudades. Pues la funcionalidad de la pieza en sí es que tiene unas placas solares por el día que captan la energía del sol y la idea es que por la noche esa energía se produce en luz, un tipo de luz que pues, hace resaltar la obra por la noche y es más visible. Y digamos que como tiene dos caras, ¿no? O sea, por un día se ve de una manera y por la noche de otra.